se rumora que el Alfa y Nati Natacha con posible tema juntos y es que en el día de ayer de los premios juventud luego de ello se rumoró que entre los artistas dominicanos urbanos el Alfa y Nati Natacha pueda darse un junte en un tema a dúo según informaciones extraoficiales o un posible remix de estas dos estrellas dominicanas Ey, muy duro, muy duro, si se pudiera dar. ella nunca han grabado juntos todavía. No. Ey, el Alfa ha grabado con varios exponentes, pero nunca ha grabado con Nati, eh, eh, eh, su compatriota de aquí, Nati de, de Santiago. Si ¿Sabes qué me gustaría si fuera Si hicieran una colaboración como que ella sabe, ella es muy dura en la bachata. y sí. me encanta como Nati interpreta la bachata, sí. como que mezclaran eso de género bachata y denbow. Como sí. el remix, eh, perdón, el featuring con Camilo, y el Alfa de esa... Que fue la, muy bueno, que sí. Esa, a mí me encantó, como algo así. Que re, dos dominicanos representando esos dos tipos de género que son pero ahora que el Una bachata bien movida, tú sabes, sí, de como sí. el sí. actualizando, pero introduciéndole el dembow. El tú, dembow. Ah, tipo la canción de chimbala para que mueva el boom, que empieza con la guitarra y después sí. entra el, así como la canción, sí, el boom. Sí. Ahí. Algo así quedaría, mira, chuli, más para el verano ahora. Puede Muy ser, buena. puede ser un palo. Ojalá que la alfa, si se da, no ponga un huevo, como hizo con pan con salada. <risa> <risa> Pan con salame con con Car, con Carly esa canción no trascendió mucho y mira que fue con un internacional pudo ser un tema internacional pero el concepto de la música se quedó muy que tú, y, y yo muy, la quemé esa canción en mi eh, casa y, no, y a mí me gusta pero como a mí? pero para para pa detalle internacional no no no no no dio la talla señores <risa>